Sentada frente al espejo, las sombras se desvanecen como el rocío sin dejar huellas, como el murmullo de la inspiración y la expiración del alma que sufre y anhela. Me da señales dolorosas y aquí estoy, rebelde, padeciendo esta aflicción. El entender no aminora mi sorpresa. En sentir tu presencia no suprime el temor. Ahora que encuentro la paz, me arrebatas todo. Cuando por fin disfruto el mundo, lo pierdo todo. Veo como la muerte acecha, pasiva, y la encuentro en todas partes, casi dormida. Recibo tus señales una y otra vez. Veo tus huellas y no lo puedo creer. Huyo despavorida. No me preparo para la muerte. Sigo en este mundo de la forma atada a las pequeñeces. Me niego a abandonar esta mortalidad que asfixia y mata. Cumplo con lo que para mí es sagrado y sigo equivocada y aprisionada, inmersa, en la nada. De espalda a la realidad inefable, me apego a esta experiencia. Abandonar lo inacabado duele y terminar... Terminar nunca se puede. Siento que estás aquí, cerca, muy cerca. Y no sé por qué tiemblo, como la hoja última del invierno, que abatida por un soplo, en un instante cae y perece. Ya, ya mis fuerzas escapan y poco a poco me desplomo. Quiero ceder y no puedo. El deber sale al paso, invoca, se opone y lo cambia todo. Temo alejarme de lo conocido. Entonces me ato a los míos, a mi luz, mi norte, mis hijos. La razón asiente y se aleja del frío. He olvidado la preparación del viaje relegado y no sé hasta cuándo ignorarlo puedo, pues por doquier impartes tu llamado. La vida se ha tornado dulce y me niego a partir, pero me llamas Padre y mi alma te entrego a ti. Es hora de cesar, de entregarme sin reservas y descansar como si fuera la muerte, la vida eterna. Desprevenidos nos abraza lo único certero, lo que permea la vida, las experiencias y el destino. Muere la flor y el árbol, el siervo y el amo. Muere el bueno y el malo. Muere el amanecer en el ocaso, la estrella que tintinea, hasta el sol muere y renace con la aurora. Hay algo oculto en la muerte que no esté impreso en la vida. Canta Naquitecas, canta himnos sagrados. Canta la canción candorosa de la imagen desnuda que roba los recuerdos y ocasiona el olvido. Cantan las almas presas a las que logran la libertad eterna. Cantan aquitecas al pájaro que se eleva alto y a aquel que desciende y se precipita en la vereda. Cantan aquitecas. Canta a los metales pesados y al oro, canta el secreto de la muerte, al sol de la oscuridad y a la luna llena. Es mejor descifrar los sonidos de la noche profunda, de la noche que se acerca a la madrugada de su muerte. Todo se escucha, todo se siente. Todo se ve, se intuye ante la nada. Una hormiga trepa el tallo de una rosa. Oigo la rosa que se mueve, el abrir de los pétalos de un capullo. Veo como su aroma se esparce y siento que se acerca la abeja. La noche me ha atrapado, me mantiene en vigilia. Hay algo secreto que estoy supuesta de velar, despierta en la noche. Vienen a pedir mi alma, intención surgida del arco iris, desenfreno que bate las profundidades, semilla sembrada en piedra. La leche ya está vertida y el cuerpo herido. ¡Qué pena! Hoy vienen a pedir mi alma en vida por la mentira, trozos perdidos, incompleta, solo acumulado tristeza, qué poca cosa. Hoy vienen a pedir mi alma, pero se irán con las manos vacías. Ya no queda nada, solo llanto y condena. Convierte mente, seo, y sálvame con el hilo de Ariadna. Déjame gozar de la gloria de la luz de la mañana. Ahí surgire, seré vapor, niebla y nube, y caerás suave y cristalina, multiplicada en lluvia, para unirme a ti en el océano interminable de los sueños. Seré éter, rocío, niebla, espuma, humo de un fuego ausente, cenizas de madera verde, vapor del suelo tras la lluvia, polen que el viento carga en su seno, olor a lluvia del desierto, fuego y agua, Presencia de muerte, esperanza de vida, ámbar de la extinta himenea, resina de mi herida, arcilla y arena endurecida, tierra en reposo, milenios, Báltico y Puerto Plata, Báltico y México, Santiago el cielo y lo subterráneo, túnel abierto en escarpada ladera, carbón del cerro, el sol que penetra el océano y lo convierte en espejo, belleza, gloria, rito, la lágrima de alegría que cayó en el agua y todo se desvanecerá. Perdida la vestidura seré burbuja que se desvanece en el río, convertida en corriente, energía, origen, polvo que se refunde en mis ancestros. La oscuridad es absoluta. No hay nada que ver. Nada que saborear. Nada que palpar. Nada que oír. Escanda sin sentido, sin numen, solsticio de invierno que se prolonga, vacío donde yace la palabra creadora, chispa resplandeciente de un nuevo amanecer. Q